llama Mario, muy divertido y es veterinario, cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario. Aparato reproductor de la hembra felina. En su localización interna, ocupando gran parte de la cavidad pelviana, los órganos reproductores de la hembra felina incluyen el par de ovarios, las trompas uterinas, también llamadas oviductos, el útero, incluyendo ambos cuernos, un cuerpo y un cuello, la vagina, propiamente dicha, y el vestíbulo vaginal. El tramo final y externo queda representado por los labios vulvares. Ovarios. Los ovarios de la gata miden aproximadamente un centímetro de largo por 0.5 centímetros de ancho. Alcanza la región abdominal, ubicándose por detrás de los riñones, uno a cada lado, a nivel de la tercera y cuarta vértebra lumbar. Cada ovario contiene una gran cantidad de pequeñas estructuras llamadas folículos, los que están presentes desde el nacimiento de la gata. Los folículos son diminutas cavidades compuestas por células especializadas y líquido folicular. Cada folículo alberga un osito u ovocito inmaduro que representa al gameto o célula sexual femenina. Durante la fase receptiva del ciclo estral los ovarios aumentan de tamaño acompañando el desarrollo de un grupo de folículos que alcanzarán la ovulación ante el estímulo adecuado. El útero posee dos cuernos, un cuerpo y un cuello o cérvix. Los cuernos son estructuras tubulares que promedian los 10 centímetros de largo por 0.4 centímetros de diámetro. Durante el periodo sexual activo, cada cuerno modifica su aspecto y tamaño, incrementando su superficie para el desarrollo embrionario de la fase gestacional. El cuerpo uterino es pequeño y mide alrededor de 2 centímetros. Se continúa con un cuello todavía menor de aproximadamente 0.5 a 0.8 centímetros. Vagina y vulva Desde el cuello uterino parte la vagina propiamente dicha y el vestíbulo vaginal A diferencia de otras especies, estas estructuras se ubican en una orientación relativamente horizontal La vulva de la gata puede observarse extremadamente en la región del periné Presenta dos labios cubiertos por pelo Cuya unión establece una comisura dorsal y una ventral A diferencia de lo que ocurre en perras los labios pulvares de la gata son relativamente insensibles a la acción de los estrógenos, razón por la cual conserva su tamaño durante la fase sexual activa. Los tejidos utilizados en este video fueron obtenidos de una ovariohisterectomía realizada por un médico veterinario certificado. Ningún animal fue lastimado para la realización de este video. No olviden darle like al video, poner manita arriba, compartirlo, activar la campanita para que reciban notificación cuando subamos nuevo video. Subimos video todos los viernes. Adiós sobrinitos.